Muy buenas tardes, seguidores de YouTube, seguidores de Urbonera. Hemos realizado una cosecha. Aquí tengo ya eh, todo el material separado. ¿sí? Y al bajar el nivel de materiales in, ingres, eh, que estaban adentro, ¿sí? nos ha bajado el nivel unos 10 centímetros. He ingresado 6 eh, potes de material. Eh, a compostar, sin ¿sí? Material orgánico. Lo que quería acá mostrar no solamente es el hecho de haber alimentado, sino que he encontrado aquí que hemos tirado un limón con bastante pulpa, ¿sí? Lo que quiero hacer acá un ensayo, hemos tirado otro material aquí, vamos a taparlo con cartón y papel, ¿sí? Para que no vengan las moscas, ¿sí? Y absorba el exceso de humedad, si es que hay. Y vamos a dejar este limón vamos a poner aquí en un rincón donde hay lombrices. ¿sí? Vamos a dejarlo por aquí. Miren. Vamos a dejar el limón ahí. Así lo vamos a dejar. Boca abajo. Hoy es 9 de octubre de 2017. Yo lo voy a dejar así y no lo voy a tocar durante días o semanas. No sé, vamos a dejarlo ahí. ¿sí? Aquí vamos a necesitar un poquito más de material seco para tapar. Todo rastro de material orgánico y no vengan las moscas. Pero yo voy a prestar atención más que nada a ese limón. A ver qué sucede. Porque ya hemos ingresado limón. Nosotros ingresamos limones, ingresamos cebolla, ingresamos ajo, ingresamos todo aquí. No, no le hacemos asco a nada, por decirlo de una manera. Pero quiero prestar atención ahí. A ese limón. A ver cómo se desarrolla, cómo se descompone. Con el pas, el pasar de los días. ¿eh? vamos a ver qué pasa alrededor. Si hay. nosotros en, en, en nuestro vermicompostador alrededor siempre encontramos lombrices, ¿sí? Eh, en la parte externa donde hay más oxígeno. y está más frío el material por lo general o templado. Pero vamos a ver qué pasa. Hoy es 9 de octubre, como dije, y vamos a hacer un, un seguimiento día a día del limón. Estamos a 11 de octubre y está agregando un poco más de material y me encuentro con esto dentro del limón miren lombrices y crías dentro del limón esto rompe con todo lo que uno viene leyendo ¿eh? ahí lo tienen lleno de alegría de lombrices. Dos días después de agregar el material. Acabo de agregar más, hay más limón. Vamos a ver qué pasa. un bueno, 17 de agosto, de agosto, de octubre. Vamos a ver qué pasó con, hemos tirado un poco de verde, planta de tomate. Vamos a ver qué pasó con los limones. Yo he echado más verdura y demás. He echado otros limones. Vemos que ahí tenemos un montón de otras eh, lombrices, ¿sí? muchísima cantidad de lombrices, y los limones conviviendo tranquilamente alrededor de las lombrices. Y este es el limón que estábamos en observación, ¿eh? 11 de octubre, el perdón, hoy 17, eh, hemos visto otra vez que están viviendo dentro a unas lombrices, hoy no vemos lombrices dentro. Tampoco vemos alrededor, aunque ahí hay, hay una medio perdida. Pero miren esto, miren. Miren cómo se desarma el limón. ¿eh? Se desarma completamente. Ya o sea que está. Vamos a olerlo. Está en un estado de, de descomposición. Miren. Espectacular. ¿eh? Una semana después. No sé que tampoco hay que hacer tanta historia con el limón. Por supuesto no. no que no es algo abusivo, ¿no? Miren, miren aquí, esto es increíble. Pareciera que las lombrices eh, hasta les agrada. Miren esto. Esto, esto me, me, me, me deja choqueado, ¿eh? Choqueado shoc eh. completamente. Miren esto. Yo no lo puedo creer. Este lo tiré hace dos o tres días. Se lo están devorando. A ver, a, a ver acá. Vamos a sacar este, eh. vamos a sacar este que está aquí. A ver qué pasa acá. A ver acá. Aquí hay. Ahí. ahí o no hay. Bueno, la, la piel se empieza a degradar enseguida. Es, es increíble. Miren, se desarma todo se desarma todo y en este no encontramos nada ah, miren cómo se desarma es increíble no encontramos lombrices pero esto esto es, esto es impresionante este es impresionante hay un huevo ¡Ja! miren ahí lo ven ahí eso es un huevo un cocón la bibliografía habla de cocón vamos a... es increíble la lombriz no solo no le hace nada el, el, el limón sino que pone huevos a ver aquí pero ahí está pone huevos dentro del limón esto es increíble vamos a dejar dentro el limón porque si te gusta el limón bueno, lo dejamos ahí <ríe> no sé qué decir porque es una cosa impresionante bueno, eh, no, no lo había visto nunca esto vamos a tapar un poco ahí He echado un poco de compost. Eh, de ¿Qué mi amor? De ver mi compost encima. Porque tenía bastantes mosquitas. Así que le tiré un poco encima de otro vermicompostador compostador que tengo. Está lleno de larvas. Miren ahí. De crías, en realidad no son larvas. Pero bueno, este fue el ensayo eh, del limón. Ahora no recuerdo si estuvo una semana o un poco más. Y bueno, casi casi por completo se degradó. Ahí se están comiendo, vamos a ver qué pasa en breve. Como decía, tapamos el material, eh, la materia orgánica con papel, ¿sí? al igual que el bedding, con tiras de papel y cartón. ¿sí? Aquí tenemos cartón que ha agregado, ¿sí? Así, los, los de servilleta, los tubos enteros, si los quieren romper, los pueden romper. ¿Eh? Agregamos así el material, tapamos todo para que no ingrese ningún insecto indeseable, ¿sí? nos aporta eh, fuentes de carbono y absorbe la humedad y retiene para el mejor ambiente de las lombrices. Muy bien, si les gusta el canal amigos compartan, agradezco que estén aquí, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.